En la Unión Europea, el 96% de las poblaciones urbanas hemos sido expuestas a niveles de partículas finas por encima de lo recomendado por la OMS y no nos podemos permitir estos datos. Necesitamos espacios para respirar. Por eso mismo, desde la campaña Clean Cities, de la que formamos parte, con VIGI, ECODES, ecologistas en acción, el Instituto de Salud Global y otro montón de organizaciones como Madres por el Clima y Teachers por Future, estamos lanzando este llamamiento a todos los candidatos y candidatas a las elecciones municipales para que se lo tomen en serio y pongan en marcha medidas para mejorar la calidad del aire y mejorar los espacios públicos en las ciudades. Con el objetivo de implicar a la ciudadanía hemos convocado varias presentaciones. La próxima será en Sevilla, el 11 de mayo y estamos en Valencia. Tenemos postales para enviar las candidaturas, un filtro en Instagram que lanzaremos muy pronto y todos los materiales de la campaña disponibles en la página web. Era necesario que la campaña viniera a Valencia. El Cycling with Clean Air está recogiendo unos niveles de material particulado elevados para la protección de la salud. Tenemos numerosas fuentes, aviación, puerto y transporte y necesitamos hacer un gran esfuerzo para disminuir eh, los contaminantes atmosféricos.